¿Qué tal Legion Oxlack? Tenemos buenas noticias, por primera vez tendremos a la venta de manera limitada los primeros tres tomos de criptozoología Oxlack en la tienda King Monster Tecamac, en Tecamac Power Center, no se los pueden perder, ahí pueden adquirirlos. Me encantan los casos clásicos de la ecología, porque ahí se registraron las declaraciones más extrañas sobre seres que nos han visitado de otros planetas. El día de hoy les voy a presentar el caso del OVNI de Boronés. Mi nombre es Oxlac Castro, acompáñenme a conocer esta historia. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlac, investigador. Únete al team. A lo largo de la historia, el contacto con seres de otro planeta o naves extraterrestres ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad, pero pocos como el que aparentemente sucedió el 27 de septiembre de 1968, en la ciudad de Voronezh en la ex Unión Soviética. Según los testimonios se dice que por los cielos de esta ciudad, a toda velocidad, llegó un objeto volador no identificado el cual aterrizó en un parque público, causando gran temor y expectación en la población soviética de aquel lugar. El parque estaba lleno, principalmente de niños, los cuales jugaban felizmente hasta que ocurrió el insólito suceso. Los niños afirmaron que de aquella nave salieron tres seres, de alrededor de tres metros de altura. Eran de color plateado, botas de color bronce, un disco en el pecho, con cabezas diminutas y tres ojos rojos. Iban acompañados por un ser robótico independiente. Uno de los extraterrestres emitió un extraño sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció instantáneamente. La presencia de estos seres tenían a todos los presentes aterrados. Fue entonces cuando un niño, de lo asustado que estaba, lanzó un fuerte grito pero de inmediato quedó paralizado cuando uno de los extraterrestres le lanzó un rayo de luz que le salió del pecho, curiosamente los testigos narran que el niño desapareció por unos segundos y de nuevo apareció completamente inmóvil, los extraterrestres recorrieron todo el parque ante la vista de los presentes, tomaron muestras del suelo, recogieron diversas piedras y en menos de 10 minutos luego del aterrizaje despegaron con la misma velocidad con la que habían llegado. Volodia Santardesh, un niño de 12 años que estaba presente, declaró lo siguiente. Cuando aquellas criaturas salieron de la nave, me quedé completamente inmóvil. Estábamos todos muy asustados. Los extraterrestres observaron el lugar y después se fueron. Cuando lo hicieron me mareé bastante, no me sentía bien y tenía dolor de cabeza. La noticia de este evento asombró al mundo entero, cuando la agencia de noticias soviéticas TAS publicó un teletipo a nivel internacional anunciando el aterrizaje de un ovni tripulado por extraterrestres en la ciudad de Boronés. De inmediato, los medios españoles comenzaron a difundir alrededor del mundo la noticia sobre el encuentro OVNI en la ex Unión Soviética, en los cuales se leían titulares como estupor en la URSS o la visita de extraterrestres. Se describió que un grupo de científicos del laboratorio de geofísica habían confirmado el reciente aterrizaje del objeto volador así como el estudio de huellas en el suelo que los seres alienígenas, descritos por los testigos, habían dejado. Yanrit Silanov, jefe del Laboratorio de Geofísica de Boronés, mencionó Detectamos un círculo de 20 metros de diámetro en el que se veían hendiduras de 4 a 5 centímetros de profundidad y de 14 a 16 centímetros de diámetro cada una, situadas en los cuatro puntos de un rombo. Otro aspecto que sin duda llama la atención es la descripción de los niños sobre un símbolo ubicado en la nave. Este símbolo hizo dudar a diversos expertos sobre la veracidad del encuentro, ya que era muy similar al del caso Humo, que fue un evento del fenómeno ovni en España en la década de 1960 y 1970. A lo largo de este tiempo, desde el año del incidente, Muchos ufólogos desmintieron el caso explicando que solo fue una maniobra de la prensa soviética para alejar los reflectores sobre la crisis política que estaba atravesando el país, así como el inevitable derrumbe del comunismo soviético. Pero actualmente, ni los científicos rusos que estudiaron el lugar de los hechos, ni los ufólogos que siguieron de cerca el caso, han llegado a una conclusión concreta sobre el caso del OVNI y los extraterrestres que aterrizaron en Boronés. ¿Qué les pareció la historia del extraterrestre de Boronés? Y precisamente tengo una figura de estas, es una figura hecha en Japón es una edición especial de aquel caso increíble de la ufología y me siento muy orgulloso de tenerla dentro de mi colección de alienígenas. Y aquí tengo pues otro y lo tengo en caja. De hecho, si alguien quisiera eh, iniciar su colección de extraterrestres o bueno, aumentar la colección de alienígenas y quiera el extraterrestre de borones pues puede mandarme un mensaje y podemos ver si alguien se lo lleva, pero... Mejor les voy a recomendar la página de Zen Market. En Zen Market pueden encontrar precisamente a este alienígena y otros desde Japón. La página es súper confiable, yo los he adquirido ahí. Pueden hacer su pedido y les llega a su casa como en 10 días. Y no hay ningún problema, yo tengo aproximadamente dos años pidiendo artículos, toda mi colección de monstruos en Japón por medio de Zen Market. Así que ya lo saben, aquí van a aparecer los datos de Zen Market o en la descripción de este video va a aparecer el link. Le dan clic ahí y los va a llevar directamente a la página de Zen Market, incluso a ver si puedo conseguirles otro extraterrestre para que cuando le den clic los lleve directamente a para adquirirlo y tenga su colección de seres extraterrestres, increíbles eh, estos datos y estos casos de la ufología nos vemos en el siguiente video y ya saben lo que quieran de extraterrestres ahí en Zen Market